¿Qué, ¿Qué es eso? Suave, suave. Bueno, <risas> <ríe> <risa> Machuca, Machuca. Pero ah, el de la claro. chica sí, está rico, ¿verdad? Ah, bueno. Hola, monis! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en mi video pasado les dijimos que íbamos a hacer pupusas para... Aquí tenemos a dos salvadoreñas, hola, hola, digan hola, hola, soy Hitch y soy de Salvador con mi bandera de Salvador ¿Qué? Hola, soy Inés, yo también soy de Salvador Y hoy vine para comer yo, yo también, la verdad solo vine a comer, así que las chicas salvadoreñas nos van a hacer pupusas, hoy trajimos la bandera de El Salvador para representar y, y, y los colores yo, y la vi, azul y blanco. y blanco y fuimos primero a comprar todos los ingredientes otra vez como vivimos en Corea las chicas nos dijeron que pues no pudieron encontrar muchos de los ingredientes necesarios para sí, las no pupusas. entonces pues tratamos no fuimos a comprar los ingredientes Todo y aquí dejaré el clip Estamos buscando maseca Pero no hay en Corea Pero literal, como ven, no hay Nos tocan pupusas de arroz. Pupusas de arroz Y vamos a improvisar. qué es la textura es como chiqui chiqui no, hey, queremos un quesito no, favor pero, o sea, qué Queso no, no, no, queso no, no, no, no, no, no, no, no, hay queso fresco. no, hay queso parecido al el salvador, entonces toca usar o mozzarella El queso que están buscando tiene que ser súper salado Y tiene que tener mucho como sabor porque no le ponen el sal? <risa> Ustedes más sigan más buscando más. Nosotros vamos a ir a buscar queso <risa> Chips Porque nosotros no vamos a cocinar No, vamos a tener que esperar <risa> y tenemos hambre okay. ¿Vos querés dulce o salado? No me gusta salado Sal, tu amor es como el sal Sal y perrea. Sal y perrea. Señoras, ¿qué, necesito, ¿Qué más necesitan Hola, sí. no, ya traemos el kimchi. Kimchi. ¿Sí? ¿De, de kimchi. de kimchi? kimchi bien buena y hay frijoles naturales Entonces nos va a tocar licuar o usar estos. Creo que con salsa ¿Sí? nos va a tocar... ¿Qué es eso? Hot salsa. ¿Y ya? Porque literal no tienen nada. No tienen nada. Pero bueno, vamos ¿ya? Uh, ¿Ya? Done. ¡Vamos! Ok, ya, vamos a empezar. Vamos a empezar con los ingredientes. Estábamos buscando maseca, pero no tenía maseca. Así que ah, decidimos hacer eh, masa de arroz. Siento que la textura es lo mismo. Similar. similar. El queso es lo más difícil porque no hay queso fresco. Entonces decidimos ir con una variedad de quesos. ¿Para qué? ¿Queso para la pizza? Bueno, para para la pupusa. El queso mozzarella. Le Vamos a echar sal para ver si. Sí. si y esto, a ver qué es, pero estaba en descuento. <risa> queso <risa> y duro. Es queso duro, mira, pues literaturísimo durísimo. Y ahí tenemos. Eso es lo que digo, eh. Aceite porque tiene que estar bien caliente y hot, hot, hot. Caliente, miquema. Y. Qué ¡Caliente! Ah, como ah, yo. Ajá, eh, ajá. La salsa tenemos esto, que es para chips. Nosotros estamos acá para, para distraer, distraerlos. Distraer, distraer. Para eh, los nachitos, pero pues por qué no tratar en las pupusas. Sí. Y ustedes saben como que estamos en Corea y les queremos presentar algo más diferente. Así que compramos kimchi, ¡Ah! kimchi con queso, pues lo, lo íbamos a usar para como el curtido, pero como... No necesitamos eso. Me, me, mejor ponerle más sabor, ¿verdad?, a la pregunta. Sí. Así que vamos a, vamos a tratar de hacer kimchi. Hay que empezar, ya tengo hambre. Transición mientras ella se está preparando. No, y pues ayer Ay. subí en mi story. Que me dieran tips and tricks para hacer las frutas más ricas. Sudor, sudor. Y Deja, esta, esta mujer, la Inés, me dice ponerle eh, sudor de la axilita para, para ponerle más Sabor. sabor. Va, tú haces la masa y yo a le van a poner sal en el queso sí no sé si se tiene que ver así será que le se ponemos agua creo que sí yo no sé yo vine pensando que iban a saber qué hacer bueno las señoras que hacen pupusas, las pupuseras o sea lo hacen ver muy súper tal vez hubiera invitado a otras salvadoreñas que en serio saben hacer esto como que no estamos empezando muy bien eh este es el queso. No, pero así es como sale la textura del. Pero está muy suave, creo. Suave, suave. Dele, dele de suave. Mira, así es. Bueno, wow. vamos a. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! wow wow okay. que está muy aguada. No, no, no. No, pero es, hay que ponerle sí, aceite, aceite. Poner aceite. Eso me dijeron mis, mis amigos en el comentario de tips and tricks para los. Ah, uh, ok. Tips and tricks. <risa> Lubricantes. Como para que no haya fricción en la acción. Sexy. Sí. Ah, no, esta está muy dura. Es porque la <risa> estoy machucando. Dura, dura. Como dadilla, aquí dijo. Ponerle un poquito más. <risa> no te iba a abrazar, David. No, Wow, la Inés sí lo está haciendo bien No, no espérame, yo también lo voy a dejar <risa> ¡Esperen! Y de ahí, soy muy competitiva Competitiva. No, ¡Wow, Inés! ¡Está lento! ¡Wow! Ay, ¡Pero, le pero ha... Inés! ¡Les ha todo el aceite! <risa> ¡Mierda! No me muero, peor. ¡Mierda, está listo! Parecen panques Inés, no. ¿Me, no, ¿me ayuda. Le <risa> no. pusiste mucho queso, ¿sabes qué? Hacerle como una chibolita Total, Y para hacerle como una bolita de hielo y bien la Y para cerrar que esté bien, bien tapada, le damos un ¡Pau! ¡Uy, es linda! ¡Miran esa hermosa! Cocinando su pupusa. Yo creo que no suena muy bien decir, están cocinando su pupusa. <risa> no, no, todos los de Salvador entienden, ¿no? Creo sí. Un poco es que mi pupusa no puede salir redonda? ¿Por qué ¿eh? sale así? Ah? Creo que le pongo mucha masa. Bueno, sabes que. Y de ahí la plasta Está súper dura, así oh. sí. va yeah. mm -hmm. yeah. Vamos a probar las primeras dos pupusas de queso. A ver, vamos a partirlas así. ¡Ay, ay! Oh. No, ¡Ay, cuidado, Mira A ver, cómetelo primero. Están muy masosas, están super masosas, Sí Sabe... A arroz No, sabe a nada Más sal Van vale, a disculpar, pero es que Ajá. necesita más salsa, fichado no, ¿Más sal? Sí. Mucho más sal Así, cómetelo Está caliente Yo también quiero probar masal. La verdad es que esto siento que sabe más a arepa Ajá. Sí, no, eso que estoy diciendo Es la harina Es la harina Ay, la harina Pero necesitan ponerle más algo adentro porque Creo que, que más queso o más... Es que este queso no sabe O sea, sabe No se olviden no, no de eso Más sal Entonces, más... ¡Oh, La salsa, oh my god Sí. Hay que ponerlo en la salsa Es que si le ponemos mm. esto, va a estar bueno yo, yo, yo, yo. yo digo que sí. Pero va a estar súper caliente cuando... Mucho mejor <risa> ¡Ey! ¡Deliciosos! Sabe a salsa No más No quiero ser malo pero... pero es que Es que como no sabemos No conocemos las pupusas Ya se pusieron más serias las chicas Al escuchar el review Ya ni nos contestan Ahí, ahí, ahí están, están más más epocado. No A ver, no es tan horrible. O comidas. sea, me gusta, me gusta cómo se siente cuando lo masticas, sabes? Como... Cómo se siente. Mm. Mm. Sí, sí, es, tiene sí. que ser más suave, están muy duras ahorita Suave, suave. Sí, no Demon más de suave. Típulo. Pero el mm. que es que de la ah. chica está pico, ¿verdad? <risa> fue como el daily the chavo yo seré la perra yo seré el gay las cocineras mm -hmm. van a estar probando su propia comida vamos es pendiente ah, no sé no sabe a pupusa. No, no sabe sabe más como es que la harina es una harina pero ¿sí es rica o no uh -huh. es que uh -huh. sí sabe a, como las pupusas, pero le falta algo no sé ¿sí tan mal va a ser la primera vez uh -huh. Después, el Kimchi, kimchi. Mm. A ver, este es el kimchi. Uh. Salgo <risa> chueco la cámara. Bueno, ¿se <risa> <risa> enfocó? Ahí está. Uh, una disculpa sincera a todos esos que ofendemos. Es... Pero hay muchos que no pueden hacer pupusas tampoco. Yo que es un proceso. Nunca he visto una pupusa roja. ¿Qué es esto? Creo que la de kimchi sí va a estar rica Porque el kimchi es salado Le va a dar un poquito más de... Mm. excusez más, s'il vous plaît, por favor Oui, oui, je suis... Oui, oui, je suis... Bienvenido, je suis... Oui, oui, je oui, suis, oui, suis... c'est soit Coreano, mexicano, <inaudible> delicioso, saurota picosa. Es eso <laughs> Je suis Boliviano, coreano. No sé si conocen una comida coreana que se llama kimchi chon Es como un panque con kimchi coreano no sé cómo Como que parece chon. eso, ¿no? Sí A ver, yo voy a probar la de kimchi ¿Está bien? ¿Muesto? ¿Cómo está? bien cómo está mejor mm. Uh -huh. Su pupusa Mi pupusa va a estar en el fuego, está quemando mi pupusa yo también quiero hacer uno. No creo que estén listas para mis pupusas. ¡Machuca! ¡Machuca! Con, con, con ánimo. Con confianza. Oh, okay, okay. Ah, ah, no sé qué estoy haciendo. Es que, es que creo que es la masa. No, no no le estamos dando culpando a otras cosas. Es nuestra falta, tu falta de, de habilidad. ¿Habilidad? ¿Ya te sientes más salvadoreño? No. Ajá. La verdad, como lo estamos haciendo con Kimchi, me siento más coreana ahorita. Para, para mí este es un quinchillón. No, sí. no vamos a hacer pupusas no. de frijol. Ya se cansaron. ¿Qué es eso? Sí, por... Sí, por... ¿Cómo probar Carmen? Es que so bien a tomar cuidado. Ah, yo Ok. ¿Queremos probar las demás? Yo voy a probar la mía porque no creo que quieran comérselo. Vean, esta es la pupusa de G-Moon. Vean la diferencia, por favor. ¿Esta es la mía? No está No la puedo comer. A ver, pero, ¿ustedes las algodonias están satisfechas con lo que hicieron? Para la primera vez, yo creo que sí, estuvo bien. <risa> o sea, eh, son los ingredientes, son los ingredientes. Pero creo que la práctica no estuvo tan mal. No, estuvo mal, a menos. No sabe nada como la pupusa. Eso sí, no sabe <risa> Son los ingredientes. Sí. Para mí esto me sale como la Yo también le quiero poner la salsa, creo que la salsa le hace. Pues es que yo no puedo decir nada porque no sé cómo son las pupusas. No, esto no sabe, o sea. No. La masa es bien como suave. Suave, suave. <risa> y es bien de son bien delgadas. Pero como nosotros no somos tan buenas, la masa queda todo como fritas, literal fritas. Y están muy gruesas. ¿Hay un restaurante salvadoreño aquí, no, verdad? No, creo que no. El Torobos. El, pero creo, es, creo que es un café. Y no sí. sé si cerró. Yo creo que cerró. Bueno chicos, vamos a acabar con el video aquí. Gracias a ustedes por cocinar las pupusas coreanas. Hay que decir que son pupusas coreanas. Sí. Gracias por ver el video. Les dejaré el Instagram de, de todos ellos aquí abajito. No olviden a darle un like. No olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Los veo muy muy pronto en mi siguiente video. Adiós.